Hola gente, aquí les traigo de nuevo la dinámica, la saga de expediente secreto. Esta serie de cómics trata de agentes secreto del gobierno, buscando investigar los crepitaras. En Pensilvania, Estados Unidos, en 1999, llegan agentes secretos de una sección de expedientes secretos policiales, el séptimo escuadrón. Encontrando en un cofre un libro de piel y una muñeca de porcelana. Abren el libro. El libro está escrito con sangre. El libro está narrado en primera persona por un tal Ángel Huillace, que al momento de escribirlo tenía 17 años, venía de una familia de cuatro, sus padres, su hermana Sofía, su mamá estaba embarazada. En una ocasión con la llamada de un abogado. La abuela había muerto y recibirán por completo la herencia del abuelo así que se a una casa en las montañas. Tenían la idea de cultivar en el gran patio de la casa. Esta acá antes era de una familia millonaria de Europa del Este. Mientras desempacaban, ella vio a Sofía llorando porque se había asustado al entrar con un cofre punto A, dentro con una muñeca de porcelana que terminó de adorno de la sala. Pero se volvió raro la situación, en la noche se rompían platos. Encontró a Sofía llorando con una mordedura en el brazo, aseguraba que la muñeca se mueve y le lastimó, pero creyó solo una pesadilla. Hubo un apagaón, se oían como niños riendo en la oscuridad y al volver la luz solo estaba la muñeca que al acercarse para ver más de cerca coborbida y le araño, y le tumbo al puso y la muñeca se rompió. En el techo vio símbolos satánicos, la muñeca bajaba y decía que quería el cuerpo de la hermana pequeña. Huyeron a la calle principal vieron a su padre slegando en caro, quienes no les creyeron al ver que la casa estaba como si nada. Solo tiraron la muñeca a la basura tenía miedo, se veían símbolos satánicos. Del cuarto de su madre oyó un llanto. Su madre con hijo habían sido asesinados y comidos. su padre estaba muerto y ojos habían sido arrancados y colocados en la muñeca y la muñeca tenía amarrada a Sofía haciendo un rito satánico para entrar en su cuerpo. Ángela se iba a detener. Viendo una tormenta de rayos. La muñeca viéndole decía que el próximo rayo caerá sobre su hermana y cambiará de cuerpo pero se pone en medio pegándolo el rayo las letras con sangre, dicen que había abierto los ojos después del impacto para ver su hermanita Sofía feliz, pero aunque quiso decirle que estaba ahí, no podía moverse y vio a Sofía irse con alguien. Era el espíritu de la muñeca en su cuerpo, diciéndole directamente que ella cuidara de su hermana y ahora sufrita lo que ella sufrió en el cuerpo de la muñeca toda la eternidad, rogando a Sofía que no se vaya todo el relato del cofre aviado escrito por la chica atrapada en la muñeca de porcela, viendo que le sangran los ojos a en Estados Unidos, Pensilvania en el año de 1999 en la misma casa se encuentra quemada y con símbolos. La información que el otro agente le consigue al coronel Schneider Sepia es que el vendedor de bienes raíces se suicidó meses después de vender la casa. No se encuentran los cuerpos de la familia que allí vivía, Sofía Huayace había desaparecido años. Información aficional dicen que esta fue construida sobre un cementerio indio que los budúes usaban para hacer sacrificios humanos. En el año 1986 encontraron un laboratorio secreto en medio del bosque. En el laboratorio hay un libro escrito con sangre del año 1983. Escrito con sangre, desde una criatura incomprendida que causa terror su presencia, impopular y antisocial en su adolescencia, con una familia problemática. Intentó suicidarse, pero fue detenido por un extraño. El cual lo secuestró y lo metió en una cápsula para hacer el experimento 84-B. El experimento hacía que le costase ver y respirar lo cual le hacía sufrir. El mecanismo había fallado y el laboratorio explotó, el chico salió de los escombros, pero ya no era una persona. No podía ver ni respirar, pero no necesitaba oxígeno ni vision. Estaba muy asustado, pero de pronto sus brazos y piernas comenzaron a crecer, así como tentáculos comenzaron a brotar. Diámbulo hasta que sintió que había un policía, lo sigió ya que no podía perder ayuda, pero otro tentáculo brotó y mató al policía. Hay advertencias colocadas, más por huir morirían. Volviendo al año 1986, la investigación dice que hombres han muerto investigando esto. El experimento 84, B era un experimento para crear superhumanos, fracaso. ¿Ahora qué hacer con el libro, la documentación y todo? Pues responde que enviarlos al área 51. Viendo como el ser los mira desde lejos. La última historia del cómic es sobre una vez que en el universo 8, una de las entidades que allí habitan mencionar haber perdido el Dead Hablando de la dificultad para conseguir uno y aún más difícil es enfrentar a la muerte donde habrá acabado el libro. Siguiendo el libro un ser semi-transparente parecido a un cuerpo y la otra mitad oscuro como el éter del universo. El Deadbot pasó por el universo hasta llegar al planeta Tierra donde un chico llamado Bast lo encuentra, era un chicho decepcionado del mundo que decía que lo peor de la humanidad de a Mori, hasta que el libro le cae en la cabeza. Al abrir el libro se le aparece la entidad que perdió el libro, mencionando que le ha invocado con su libro. Al parecer solo él puede verlo porque las demás personas no huyen ni reaccionan. La entidad telepáticamente le explica que es el libro de la muerte y como su usuario actual solo él la ve él es un prisionero en su universo. Como todos los habitantes en su forma pura tiene una debilidad por los astros de ese universo y en un momento de debilidad fue encerrado en su propio libro ahora ha sido liarado pero no quiere el libro. Los libros de la muerte están sincronizados entre los que se encuentren simultáneamente en su universo por lo que al escribir un nombre y saber a quién quiere que muera, eso mismo saldrá en el diario de la muerte de este universo y la matará en 40 segundos de muerte natural o si está especificado su muerte de ese modo lo hará la entidad desaparece de la vista del humano, para ese momento en las noticias ve noticias de crímenes y mato a los criminales. Diciéndole la muerte que él ha elegido obtener el libro primero empezó con criminales abusivos. Pero esto llamó la atención de los expedientes secretos, que no podían dejarlo así en las autopsias siempre los criminales, estaban muertos pero venían en su cuerpo un químico llamado polvo de estrellas. Estaba decidido acabar con la maldad, pero sin embargo con el polvo de estrellas lo encontraron lo atraparon pero mató a todos sus miembros huyó por el mismo nunca le confesó la verdad a su padre policía terminó por suicidarse y volvió como la muerte del universo 8 permitiendo a la entidad liberada volver al universo 8 el libro volvería a caer del universo 8 y sería encontrado el sujeto de pelo hacia los lados con canas y un bigote mal rasurado lo envió a un mejor lugar antes que usarlo una vieja bodega en medio de un almacén junto a otros libros mágicos peligroso dejando al chico atrapado en el de ad -Doc.